Buenas tardes, Londres. Permitir admitir que, primero, me disculpen la emergencia. Yo, como muchos de vosotros, aprecio la comodidad de la rutina diaria, la seguridad de lo familiar, la tranquilidad de la monoma. A mí me gusta tanto como a vosotros, pero con el espíritu de conmemorar los importantes acontecimientos del pasado normalmente asociados con la muerte de alguien o el fin de alguna terrible y sangrienta batalla y que se celebran con una fiesta nacional, he pensado que podíamos celebrar este 5 de noviembre, un día que lamentablemente ya nadie recuerda tomándonos cinco minutos de nuestra ajetreada vida para sentarnos y charlar un poco. Hay claro está personas que no quieren que hablemos Sospecho que en este momento estarán dando órdenes por teléfono ¿Y que hombres armados ya vienen de camino? Es el líder, ¿sabes? Mierda ¿Por qué? Porque mientras pueda utilizarse la fuerza ¿Para qué diálogo? Sin embargo, las palabras siempre conservarán su poder Las palabras hacen posible que algo tome significado Y si se escuchan, enuncian la verdad Y la verdad es que en este país algo va muy mal ¿No? e injusticia intolerancia no. y agresión antes teníais libertad para objetar para pensar y decir lo que pensabais ahora tenéis tensores y sistemas de vigilancia que os guardan para que os conforméis ¿También? os convirtáis ¿cómo ha podido ocurrir? ¿quién es el culpable? bueno, ciertamente unos son más responsables que otros y tendrán que rendir cuentas pero la verdad se ha dicha si estáis buscando un culpable solo tenéis que miraros al espejo Sé por qué lo dijisteis. sé que teníais miedo, y quién no, guerras, terror, enfermedades. Había una plaga de problemas que conspiraron para corromper vuestros sentidos y sorberos el sentido común. El temor pudo con vosotros, y presas del pánico acudisteis al actual líder, Adam Sack. Os prometió orden, os prometió paz, y todo cuanto os pidió a cambio fue vuestra silenciosa y obediente sumisión. Anoche intenté poner fin a ese silencio. Anoche destruí el Old Bailey para recordar a este país lo que ha olvidado. Hace más de 400 años un gran ciudadano deseó que el 5 de noviembre quedara grabada nuestra memoria. Su esperanza era hacer recordar al mundo que justicia, igualdad y libertad son algo más que palabras, son metas alcanzables. Así que si no abrís los ojos, si seguís ajenos a los crímenes de este gobierno, entonces os sugiero que permitáis que el 5 de noviembre pase sin ver la gloria. Pero si veis lo que yo veo, si sentís lo que yo siento, y si perseguís lo que yo persigo, entonces os pido que os pidan dentro de un año ante las puertas del parlamento, y juntos les haremos vivir un 5 de noviembre que jamás, jamás nadie olvidará. So let's start with a little bit of history. Boombap is a term that generally points to the harder forms of hip-hop. The word boombap encapsulates the hard-hitting aspects of the kick and the snare in hip-hop music. So in saying that, no me vengas con chistes, me da igual de lo que hables. Necesito amar mi tiempo, el que más habla menos sabe. Son consejos de all time, no piqué, no vale, Porque si abro la boca, con dos frases hago sangre. Siempre faltando clases y aprendiendo de personas. Intentas hacer fuerte, double check, elige zona. Puedes que te encuentres alguien que te ponga recto. No estás que sin saber los hippies no viven contentos. Bla bla bla y abandonan los valores que proclaman. Te has convertido en persona, delirando por la rama, estoy soltando en prosa para que el día de mañana pienso un poco antes De joder las cosas, no fastidiarme Nada conseguirá darme Después de tantas penas, los reflejos en mi arte No me hace falta un beat, porque tú eres Un ship, con esas tonterías que dices para suicidarte, solo tienes que Coger la soga y empezar a darte Sabes cuál es la parte que prosigue dominante Quizás a la autocrítica que nunca hiciste antes A mí déjame en paz Que ya he puesto punti aparte, man. Mala fe, cabrón yo, yo, el rap no es moda Ponche al beat, eh Uh Fuck them club clan clabel, clabel. Mo produce Yo cabrones. cabrones Mala fe Fe Yo Yo, yo. Cabrones Men ya pa, contra cabrones Prone, prone, prone. La o los haces o le lloras al mundo Busca mis lágrimas, cerdos, estoy quedándome lo tuyo Te lo planteas fácil como un uno más uno La ley en su pirámide, yo no soporto lo suyo Paso de actores, actrices, de directrices Vamos a prenderle fuego a bancos y casadas apuestas. ¿Tú qué dices? Yo mamá, no your business Somos los de siempre haciendo el caos donde nos viste Mala fe la droga que te pasa al aeropuerto 90 BPG, me copelas a corazón abierto Serán síntomas de enfermo Domingo por la noche y que sigamos somos tan despiertos, ellos, hey yo, hey yo. que estás esperando ya te cuelgan los huevos. Ni viejo ni nuevo, tan solo unos juicios. No le pidas rosalía, que te cante flamenco. No le pidas pastas a los bancos. La que gasta trampa tiene encanto. Dame la mano, sácame del agujero. Que a veces me siento un reo, otras que vuelo De nuevo todos flaqueamos por dentro. Juan, dame un cigarro que salimos de gesto. Para los restos y con los restos. Pero por debajo hey yo, perro cualquiera. Te lame la cerveza, ellos hey no feca en lo míos no se peca de esa escuela. Siempre de frente con lo que tenga Salgo a la luz y me crezco Permanezco como un temazo retro Intacto, señalando el camino Por el que pasamos pero nunca estupimos que yo, huélelo uh. Mala fe, eh Boom back line, hermano Monchalbit. Que os follen, yeah. estos es rayos With this music. Yo, al beat, a los sentir, bro. Yeah Uh huh Mirando el paso que procede al anterior No lo pienses dos veces que el siguiente es mejor A veces quieres dar más de ti pero no puedes Joder piensa en quién eres y critica tu interior Solo ser así como puedes avanzar No cogeres el taxi pues prefiero caminar A veces hay dolor si te enfrentas a tu vida Solo busca la salida en la montaña o en el mar Porque en la ciudad son todos muertos vivos Mirando por su culo nadie piensa en el vecino ¿Y qué pasará cuando sentas el frío? Que la soledad te comes y los miedos cuando crío Empieza a llorar y a soltar toda la mierda Porque si tensas te la cuerda, tu cabeza tira piedra Solo hay que pensar que está bien y que está mal Porque tu cuerpo es sabio y él te sabrá contestar Pero una vez más, vuelvo a caer al hoyo Los caminos se separan, ya no sé qué polla soy yo Hay que despertar, otra vez me llaman loco Por decir todo lo que siento, yo también cometo fallos Este malestar no se repara solo Tendremos que bucear al interior de la persona Para demostrar que hay fuerza suficiente Para conseguir el cambio y levantarse de la la lona levantarse de la lona que aquí nadie perdona levantarse de la lona porque aquí nadie ¿Cómo decides cuál es tu propio sueño? Da un salto alto, piensa que eres el dueño Eso provoca crisis existencial y daño Después de tanto tiempo ya no me veo pequeño A veces falta un empujón al barro para empezar a darte cuenta de que estás respirando Sé que es en algo triste y estamos condenados Pero es que hasta el oxígeno nos acabarán cobrando Yo. Soltando verdades con mucho al beat My Fuck them. Your forces for help. Entro en este ritmo con talento Te cuento una historia gritando a contra viento Pueblos oprimidos, soldados a su puesto Tenemos corazones armados con cemento Yo, cemento mezclado con sufrimiento De personas que lucharon contra ese movimiento dejó miles de víctimas que hoy se buscan Si meten las narices a ti te acusan Sin duda no hagas más preguntas esto es democracia así disfrutan Esto es justicia así asustan esto no se para con disparos ni la multa, nos encierran en su jaula, no importa La causa está medida, paz está vuestra derrota Coches sigilosos que luego explotan, mediré vuestra esperanza con puto cuenta gota Esto es lo que pasa, si extorsionan a miles de conciencias que tienen almas rotas, imagina todos esos pueblos libres, mentes reales, imposibles de dominar Y te lo digo que no me pienso callar, con puto mente abierta, segunda oportunidad No hablo la mentira, solo digo la verdad la gente contra las cuerdas y yo pienso molestar. Eh, Así se ve la molestar. molestar. Vamos a vender los cuerdas. Hijos de puta, mala fe, No eh. produce, hermano. Yo. Pienso callar. No hace falta poner otro granito de arena, falta dinamita y borrar el puto sistema. Vaya mal hablado, no se callan si le queman los millones de parados, no se comen las banderas, cortes de mano y corruptela la Borra hasta las entrañas, marca España, no te acuerdas Si este tema es terrorismo, son los grises que el fascismo Repitiendo sus historias, dando rienda a suelta, suelta su, memoria. su memoria Da igual, burcas en la calle que encerrada en la cocina Le recriminan lo mismo, sus hombres de mentira En la tele sonrisa, pa' que te despreocupe Ellos lo solucionan todo y boca en el burdel Y mi viejo currando que no vuelve hasta las 12. Ya no van a ver más sobres Vamos a darle super gasolina por encima Y que, que, que quemen nuestros dolores Rezarle a la Virgen pa' que la cosa Mejores, me Se lo dejamos los mayores. Yo ya dije para que la cosa mejore. Me jode. Se lo dejamos a los mayores. Móncia Yo con la visión de un túnel, a la velocidad de un tren. Miras por el espejo, no ves a nadie, esto que es. Un monje te saluda a la derecha y a la izquierda, un rayo láser, te parte los dientes, viaje sin fecha. Joder, relájate que estoy muy fuerte. Ya me puse el cinturón. No creo que lo soporte, Necesito tus mano para llegar a ese planeta. Sabes, rata peleando de copilotos en la furgoneta. Empieza el viaje, tranquilízate, estate quieta. Palabras me repetías, Tenía que llegar a las metas. El humo se empezó a colar por la garganta, sensación tan Suave que ya ni mi miedo me alcanza Repito lo del túnel pero esta vez voy a 100 o a 1000 por, cien, por ciento Por cierto esta vez no sé la seguridad Creo que fue un acierto Y ahora estoy dialogando con ese monje y me está contando No tenga miedo, me deje llevar por el mundo Paralelo A mis ideas, mis paranoias, a mi cerebro Fue un buen consejo Maldita frase, cuando quiera lo dejo Huyo hacia mi madriguera como cual conejo Por fin se fue el efecto, ¿qué pasa tío? Te veo todo lejos Al fin de 20 segundos yo la droga se fue del cuerpo Intento fijar la vida en un punto fijo, la felicidad plena me ahoga. Ahora sí sé que existo, bro. Yo, ahora sí sé que existo. levanto del suelo me preparo para otro vuelo me pongo todo ciego me acuerdo de que te quiero pero no lo suficiente no soy tan valiente ni tan fuerte no podré pagarte todo lo que te debo porque me lo fumo porque me lo bebo tengo siempre una maleta preparada por si acaso recordando todo lo que ha pasado repaso lo malo y lo bueno la victoria y el fracaso mi mente se contamina se me ocurren ideas malas hombres matan niños niños disparan balas yo soy un niñato que echa el rato rimando, pero estate atento bro, porque estoy soltando oro, porque el oro es pa' mí, porque el oro soy yo. Si no me lo flipo, ¿quién se lo va a flipar por mí? La opción de cambio está, de momento esto es así bro, esto es así, esto es así. O caro, loco. fe, No son cosas que se sepan, están en mi libreta pero pesan. La pose para eso feca, a mí ni se me pasa. Con mi rata, del queso biblioteca, lo que sé. Lo llevo por José y mi panda, por la gente de mi casa. Nada me amenaza, cobarde la venganza. La mente no se aguanta si la situación es tensa. Piro niebla densa, analizo lo que pasa. Y pa', feel nothing. Sonrío más, still walking. Reflejos e interpretaciones. Saca colores y destrozo tus pilares, malos eres. No me llores, todos vivimos con presión y depresiones. No es que eso que siente. Un curro de mil horas con un sueldo insuficiente Pienso que está claro si es de más de lo que hablo Ellos lo llaman vándalos, yo hermano Están haciendo trazos por despecho Soltando en cacho Lo que te mete en despacho, Caso omiso ante preso que sumiso Está diario en el abismo Que siga el mensaje aunque caiga el emisario aquí mismo Así que nos vemos Yo no delego, hago lo que puedo Doblan el lego, pa' que caje como un lego me asombro, solo os texto Pinto jugo, no juego y me marcho Que os den por culo Amistas que no están a la vista, de igual que insistas El banco te quita, la droga incita Por más que te vistas, te y con paracaídas Buscando visitas, ya no me excita Yo cambio de pista, me uno en un L Si tú dices que artistas El evento que forman, una cultura que estrictas Y que rigen mi vida Ellos quieren ser noticias sin tener nada de oferta La gran mentira como el precio, colega Aquí se opera a intereses de las altas que esperas O del orgullo que lleva. Si mantienes la manera fuera de mi colmena Pacta, no verba Yo, yo, chico, chique, que bien me ha pasado el Mou, para que nos cante algo encima, tío. Buah, el puto Mou. Yo, mala fe. Yo, yo, ah. Huh. Otra noche juro que lo intento No puedo conciliar el sueño que llevo por dentro ¿Acaso es esta vida en la que me está destrozando? Estoy aquí en pie con los brazos bien abiertos Unos que se apartan, otros que tiran para adelante. Ponte enfrente mía, dime quién tienes delante Tú mucho ladral, sigo siendo consecuente Batalla de charla, venga vete con tu padre El corazón que arde, se apaga con la mente Cierra bien los ojos, cuentas hasta 10 o 13 Estúpido el que piensa que de la mala suerte Solo prendí, pago de cruzar el puente no es diferente los años en que vivimos ahora con los de antes. El pobre siempre cuerda, floja el capital Que en tan pocas manos está, que no se para de inflar Cuando coño le llega la hora, buah Lo uso como forma de expresión No me hace falta pistola en el boli, tengo un cañón Mala gira me comen, pienso que os follen a todos. Pero tengo principios por encima de mi razón, men Y qué sé yo, men, y qué sé yo Me caliento en un segundo si pienso en la destrucción Que provocan empresarios a golpe de su talón Me dan una amiga pan y carán de buen salón Salvador, eh. tú no me engañas, me tú no me engañas, me da igual Reino Unido, Bélgica o la puta España. Estoy demostrando que da igual donde te vaya. Sigue siendo un número dentro de una pantalla, yo camino en calla y obedece normas. Primero con impuesto al sol, no sé de qué te asombra. Estamos liderando el top de tontos en Europa, donde violencia machista ha matado más que ETA. Mi mente explota, me quito la careta No sé para qué hacen falta tanto traje de corbata Y las farlopas se están metiendo a cuenta De millones de españoles que están pagando las cartas Buah, buah, buah. que os folles, mala fe Fuck off.